hace semanas atrás me llegó un planteamiento sobre un caso real que les voy a comentar a continuación y también mostrar porque esta pregunta surgió de un mensaje directo desde mi red social instagram que dice así quiero hacerle una pregunta sobre un cliente que son dos hermanos herederos del causante que próximamente cumplirá un mes de fallecido y los dos únicos herederos no han declarado la casa principal como único bien que dejó el causante y un abogado les dijo que no declararan ahorita y esperaran después de cuatro años y las multas prescribían. La pregunta es, ¿hasta qué punto es cierta la propuesta que le hace el abogado a uno de los hijos del causante? Sinceramente, esto me molestó y a la vez me preocupó. Que ciertos profesionales del derecho recomienden a las personas que no conocen de nuestra profesión Este tipo de consejos que son completamente irresponsables Sin mencionar que además está desactualizado Porque el laxo que él menciona ya no está previsto en las leyes Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que existen Cuando no se realiza la declaración de impuestos Dicho en otras palabras ¿Es necesario hacer la declaración del impuesto sucesoral? Pues aquí lo veremos, los espero. Bienvenidos mis justiciables, yo soy Juan Carlos Ron y esto es Sucesiones para Todos. Una sección que empezó a finales del pasado año 2020 y que volvemos a retomar para todos ustedes. Mi estimado, por si no me conoces, soy un abogado y youtuber jurídico experto en la materia de sucesiones y herencias, que desea desde un lenguaje sencillo y hasta coloquial acercarte al mundo de las herencias. Sé que el hecho del fallecimiento de una persona siempre es un duro transitar, pasando por el mismo hecho de la muerte y los posteriores trámites que esto conlleva. Por eso decidí crear estos mini tutoriales dirigidos a todo público para hacer de las herencias y las asociaciones algo más cercano y hasta amigable con todo el respeto que esto conlleva. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales y también puedes contactarme por nuestro correo para una atención más personalizada. Te invito a que te suscribas que es completamente gratis y te unas a nuestra comunidad de justiciables que siguen... Nuestros contenidos Nuestro tema de hoy viene a responder una de las interrogantes más comunes que tienen muchos de las personas involucradas dentro de una herencia con sucesión y que en ocasiones debo decir de forma preocupante, algunos abogados a veces recomiendan no realizar y que es el hecho de la declaración del impuesto sobre sucesión. En ocasiones se ha presentado la circunstancia de participar en una herencia y son muchos los bienes a declarar dentro del patrimonio del difunto. Al ver esto, los herederos en muchas ocasiones piensan que saldrá un valor bastante alto de impuestos y mejor piensan dejarlo como está, alegando que no es necesario realizar una declaración de impuestos debido a la gran complejidad que rodea todo lo referente a la declaración sucesoral, y muchos inclusive expresaban que preferían esperar el tiempo correspondiente a la prescripción para luego realizar la declaración sucesoral sin ningún tipo de consecuencia. Debo decirles como profesional del derecho especializado en esta materia de herencias y sucesiones, que es un graso error. Uh -huh es el que están cometiendo al no hacer la declaración del impuesto sucesoral. Y esto obedece a las consecuencias que les voy a comentar por no realizar la declaración dentro del tiempo que la ley establece. Entonces, más que hablar de la falta que la declaración del impuesto, voy a comentar las consecuencias que esto implica para los herederos de la sucesión de cuál se trata. Primero, Imposición de penalidades. Sobre la situación de no declarar el impuesto sobre sucesiones, la primera consecuencia que nosotros traemos a colación es la posible imposición de penalidades en contra del heredero que declara el impuesto, debido a que pueden ser objeto de multas por no presentar a tiempo la declaración que van desde 100% a 150 euros asimismo otra penalidad que es muy frecuente es del hecho de la imposición de pagar intereses moratorios en base al valor del impuesto que corresponde pagar porque es una situación de indecisión de declarar o no declarar el impuesto puede surgir que además del impuesto que te corresponde pagar también tengas que agregar nuevos valores por causa de ese retraso y posterior declaración segundo Tiempo de espera por prescripción Otra consecuencia que puede surgir por falta de la declaración de impuestos sobre sucesiones Es una de las que te comenté al comienzo de este micro Y que es el hecho de mejor esperar a que pase el lapso para pedir la prescripción del impuesto Por cierto, te defino que la prescripción del impuesto en términos sencillos No es otra cosa que el plazo del tiempo en que una vez transcurrido y reconocido por la ley no puede establecerse un impuesto, ni cobrar una deuda o comprometer una instancia por falta de pago aparentemente este instrumento de la prescripción vendría a ser un gran beneficio con el fin de eludir el pago del impuesto lo que no dicen es que hay mucho que esperar mucho tiempo para obtener dicho beneficio el cual puede ser desde 6 hasta 10 años y no es contado desde el momento que ocurre la muerte Además de ello, no es el hecho de cumplir el tiempo que hace efectivo tal beneficio de la prescripción. Se debe pedir una solicitud al CENIA para que éste declare que en verdad la obligación ha quedado terminada y para que esto ocurra, se debe esperar otro lapso de tiempo que en muchas ocasiones puede ser indeterminado, llegando incluso a pasar años de espera por dicha decisión. Tercero, imposibilidad de enajenar bienes de la herencia. Otra consecuencia de la falta de declaración del impuesto es la, posi la posibilidad de vender libremente cualquiera de los bienes que pertenecían al difunto y que ahora se encuentran en el proceso de la herencia. Para poder vender libremente cualquiera de los bienes, ¿m? se requiere que exista un documento llamado Solvencia del Impuesto sobre Sucesiones. Dicho certificado es el que permite a los herederos para poder vender o incluso partir los bienes conforme a la cuota que les corresponda dentro de la herencia. Sin dicho documento, estos no podrán disponer libremente de los bienes. Por lo que en vez de ser un bien, se vuelven un mal convertido en un grillete del cual no podrás zafarte hasta tanto no arregles tu problema de carácter legal. Cuarto, complicaciones por sucesiones sucesivas. ¿Ah? Otro de los problemas que pueden acarrear el hecho de no realizar la declaración sucesoral a tiempo es el hecho tanto indeseado, inesperado e incierto de fallecimientos dentro del núcleo familiar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pongamos un ejemplo práctico, ¿bien? Ocurre el fallecimiento de una persona el cual tuvo en vida cinco hijos. Él estaba casado cuando falleció. Ahora bien, Resulta que este núcleo familiar no realizó oportunamente la declaración de impuestos de este señor Y posteriormente y con el tiempo, hablamos de pocos años, comienzan a fallecer miembros de dicho núcleo familiar En primer lugar uno de los hijos, luego fallece la viuda y posteriormente fallece otro hijo Aparentemente no hay una consecuencia en las primeras de cambio, pero el hecho de no haber realizado la primera declaración y luego venir esta cantidad de fallecimientos en dicha familia Al momento de querer realizar la declaración de impuestos De cada uno de estos difuntos No va a ser posible Porque cada uno de ellos tiene relación entre sí Debido a que el primer difunto Que era la cabeza de la familia Este transmite a los demás hijos Y a su vez Los hijos que han fallecido Transmite a sus descendientes Entonces este simple hecho Hace que el caso sea más complejo y en, un vez, y en vez de haber hecho una declaración a tiempo, tendrán que hacer cuatro declaraciones con una de ellas, viniendo con penalidades de multas e intereses moratorios. Esto complica completamente el panorama. Y esto fue porque no realizaron la declaración oportunamente para poder así agilizar el resto de los trámites. Entonces, en estos casos se está cumpliendo la irónica permisa de lo barato sale caro. Es decir, por evitar pagar un tributo te puede costar más dinero tiempo y hasta la vida de algún ser querido hasta la tuya propia. Por eso te recomiendo que reflexiones sobre estas consideraciones de este profesional. Mis justiciables, este ha sido el tercer micro de Sucesiones para Todos, esperando que hayamos podido aclarar tus dudas recurrentes en materia de herencias, porque tenemos claro que nuestro objetivo contigo, que no eres abogado, es hacer de las sucesiones más cercanas y amigables. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que tengas a la mano nuestro correo electrónico para contratar servicios de asesoría y te suscribas a tu canal social para que sigas apoyando más contenidos de calidad. Te habló Juan Carlos Ron. Te deseo un buen día. Nos vemos en la próxima.